Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Celeste Chigli-Vox. Eh, les hablo desde la Argentina, de la Cátedra Libre en Gobierno Abierto de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, y antes que cualquier otra cosa en este video, quería agradecer especialmente a Alexander Plata Pineda por la invitación y al equipo de la, de la Fundación en Gobierno Abierto en Colombia. Eh, para mí es realmente notable, muy, muy valioso poder hablar con ustedes a través, aunque sea a través de un video, eh, y quería destacarlo porque lo, lo valoro especialmente. Eh, con respecto al video, las cosas son muy, muy simples. Elegí una, una Prezi porque me parecía que el soporte gráfico es más interesante que escucharme a mí hablando eh, y que y el soporte gráfico me permite volcar datos que les quedan a ustedes disponibles para reutilizar en, en cualquier circunstancia y como ustedes eh, más lo deseen, eh, este video para, para los fines que, que ustedes elijan. Eh, así que sin, sin otra aclaración, me parece que, que nos queda solo empezar. ¿Qué son datos abiertos o qué entendemos por datos abiertos? En realidad son datos eh, disponibilizados online que no deben tener ni, ninguna limitación de acceso o uso, ninguna licencia, ninguna limitación no técnica, digamos, para ser reutilizados y redistribuidos, para que las personas dispongan de ellos, ¿sí? Presuponen, por supuesto, un formato abierto, no pueden estar encerrados en un software privativo y tienen que estar estructurados y ¿sí? tienen que ser legibles por las máquinas, no pueden ser una foto o un PDF. En realidad, lo abierto se entiende desde tres perspectivas funda, eh, fundamentales e eh, iniciales y que tienen que ver con tres condiciones. Primero, desde la disponibilidad y el acceso, o sea, cómo llego yo al dato. Debe, por supuesto, el dato debe estar disponible como un todo, conveniente y modificable, sin ningún tipo de, de costo de, de, de reproducción y de reutilización. Eh, por supuesto, descargado de la nube, preferentemente. Desde la reutilización y la redistribución del dato, o sea, ¿qué, qué capacidades tiene ese dato, qué se puede hacer con ese dato, qué puede producir ese dato. Por supuesto deben ser provistos bajo términos que permitan esa reutilización, ¿sí? la redistribución y la, entre, y la supuesta integración a otros sistemas. Desde la participación universal, o sea, desde las personas, quiénes acceden al dato, qué necesito yo para acceder al dato. Eh, bueno. Toda persona debe poder usarlos, o sea, que no necesito ningún tipo, acreditar ninguna condición ni ninguna cualidad para acceder a, a un dato. Eh, la open government data, que es lo que en realidad a nosotros más nos interesa y a algunos directamente nos obsesiona, eh, implica de algún modo que todo acto producido en las administraciones públicas es un dato público eh, y por ende es pasible de ser abierto, ¿sí? eh, Por supuesto que están financiados con nuestros erarios. Tenemos eh, total derecho a, a la información que se produce y se comercia en el sentido de intercambio en, al interior de la administración pública. Usualmente el foco se pone en, en, en la condición no personal del dato. No obstante, aún cuando se ponga en la condición no personal, pueden existir ciertas restricciones no técnicas. ¿sí? Restricciones que hacen a la privacidad, a los derechos fundamentales, a la seguridad nacional... Eh, claro que otras limitaciones mucho menores no, no resultan efectivas, como por ejemplo, <coughs> eh, delimitar el uso de los datos. Eh, supongamos, los datos son utilizados solo para cuestiones sanitarias, solo para cuestiones de defensa civil, solo para cuestiones educativas. No, la verdad es que ese tipo de criterios no, no funcionan en, en nuestra órbita. Eh, el Open Data, algo fundamental para, para la la concreción del dato abierto. En realidad la Open Data es, una, es un movimiento, una filosofía, un conjunto de personas que quieren que los datos que se, con, la, con los que se gestiona y que se gestionan en la administración pública estén disponibles para, para toda la ciudadanía y sean fáciles de, de manipular. Eh, claro que tiene dos consecuencias eh, fundamentales en la Open Data, tiene dos razones de ser, por así decirlo. La primera es concretar el principio de transparencia de una manera masiva, ¿sí?, y a su vez posibilizar, posibilitar el, la, la concreción de un gobierno inteligente al interior de la administración pública, porque a partir de esos datos se pueden crear servicios, servicios públicos, pero servicios al fin. Eh, y en el caso de las empresas, en realidad se genera riqueza a partir de los datos, ¿sí? es, es, un, es directamente un nuevo nicho comercial en el cual ellas pueden ingresar para monetizar activos informacionales, en este caso. Claro que cualquier dato puede ser abierto, eso no, no tenemos dudas. El... Nosotros hoy por hoy estamos en la primera instancia, que es la que tiene que ver con los datos gubernamentales, pero es deseable que en un futuro no muy lejano cualquier dato sea abierto o un mayor rango de datos sean abiertos, como los datos de las multinacionales, de ONGs que tienen alcance regional e internacional, de grandes institutos de investigación, ¿sí? de grandes empresas. Eh, no, el, el movimiento de Open Data no se acota solamente al ámbito de lo público. El Hablar de Open Data nos obliga a hablar de RISP, ¿sí? de la reutilización de la información en el sector público, pero diferenciándola de Open Data, porque la verdad es que si bien ambas se proponen poner en, los, en manos de los ciudadanos más información, en realidad la RISP no tiene que ver necesariamente con la exigencia de formatos libres, no propietarios y gratuitos. ¿sí? Se pueden exigir tarifas y, y la RISP en sí misma nos expide acerca de la condición del software. Para que algo sea open data tiene que tener algunas condiciones, no cualquier dato es un dato abierto. ¿sí? En, hace algunos años, en 2007, en, concretamente en Sebastopol, eh, un grupo de activistas del gobierno abierto, eh, muy comprometidos con, con la apertura de los datos, eh, se reunieron para establecer estos principios. ¿sí? Entre ellos estaba gente muy conocida como Lawrence Lessing, el promotor de las licencias Creative Commons, Aaron Schwartz. ¿sí? Eran, eran gente muy avesada en esto. La idea era mostrar unos principios para probar que la Open Government Data es en realidad algo que provee a la democracia, al activismo cívico, al bienestar público, a un desarrollo de, de un Estado más transparente y eficiente. La declaración en realidad eh, refiere a datos como una, parte de informa un, una porción de información electrónica alojada, en ese entonces podía estar grabada, ¿sí? hoy es más común que esté alojada en la red, eh, como pueden ser documentos, bases de datos, audiovisuales de cualquier índole, etc. Mientras que hay información no electrónica, por ejemplo un soporte físico, como puede ser un cuadro, eh, en realidad esta información no está alcanzada por estos principios, no obstante, con tiempo, lo que es, a lo que se tiende es en realidad a que esas, ese dato en soporte físico esté traducido también a un dato eh, en soporte digital y por supuesto en ese caso sea alcanzado por estos principios. Los principios son muy simples y de algún modo ya hablamos de ellos, ya los, los mencionamos de un modo u otro. Los datos tienen que ser públicos, ¿sí? de carácter público, o sea, no tienen que tener ninguna restricción de acceso, de privacidad, ninguna restricción no técnica, y público en realidad significa para esta porción de, de, de la información eh, una condición que deben presentar los datos. La, esta declaración, este decálogo, no se propone diferenciar qué es un dato abierto de qué no es un dato abierto, ni eh, indicar cuál lo es y cuál no lo es, no es un mecanismo clasificatorio, sino que habla de las condiciones que debe cumplir un dato abierto. Tienen que ser, por supuesto, detallados, no tienen que tener ningún, ninguna intervención previa, ningún proceso, modificación o agregado previo y mantener el mayor nivel de detalle, la granularidad, ¿sí? eh, Tienen que estar actualizados, los tienen que liberar en el tiempo y en la frecuencia pertinente para que tengan valor, ¿sí? Eh, por supuesto que tienen que ser accesibles, ahí, ahí figura el, el, el famoso principio del mayor rango de usuarios para el mayor rango de propósitos. Y tienen que estar eh, estructurados, tienen que estar automatizados, deben ser pasibles de ser leídos por, por máquinas. Eh, tiene que haber libre disponibilidad de esos datos, disponibles sin necesidad de acreditación. ¿no? Las personas no debemos presentar ninguna condición previa o identificación para utilizarlos. Tienen que por supuesto ser abiertos, estar en, en software no privativo, estar presentados en software no privativo y libres. Es un poco lo, el mismo concepto que el de datos públicos ¿sí? al inicio. No debe haber patentes, ni copyright, ni marcas, ni secrecía comercial, ni nada que pueda interponerse en el camino. No obstante, esta, estos criterios a veces son legales y legítima, legítimamente aceptables. Hay datos que tal vez sea mucho mejor que tengan limitaciones de privacidad. Este sistema es un sistema que los activistas idearon para, para tener pretensiones de, de funcionar de manera cooperativa. ¿sí? Eso implicaba que hubiese una suerte de cuerpo que velase por la integridad de los datos y por el uso de que estos, que estos, principios, eh, de que estos principios hacen en las administraciones públicas. Pero bueno, no importa. Vamos a, a, a qué es un dataset. Si hablamos de datos, tenemos que caer en qué es un dataset. La cuestión es muy simple. Es simplemente un catálogo de datos. que eh, Está presentado de esa manera para ser fácilmente indexado. Eh, hablar de dataset nos, eh, nos obliga, a, por un lado, eh, presentar sus características a las que sumamos la, algunos metadatos que los datasets contienen, como la licencia, la, la fecha de publicación para ver cuál es el grado de actualidad, etcétera, etcétera, y los cinco criterios de la Web Foundation para ver la intensidad de la apertura de datos. Los repaso muy rápido para no aburrirlos y porque aparte están cotejados en la presentación, entonces los pueden ver con tranquilidad luego. Básicamente la primera instancia es la de la licencia abierta, aquí los datos están disponibles, el principio de transparencia en términos de lo que se concibe como transparencia en el estado se cumple, pero no están estructurados, no son legibles por las máquinas, entonces es problemática la situación como para operar con esos datos. Claro que yo como consumidora o como infomediario puedo utilizar esa información, esa información es pertinente, es útil y, y es fácil de usar incluso, de republicar en este caso. Pero, pero las máquinas no, no pueden hacer nada con ese dato, no está estructurado. En la segunda instancia, cuando ya tengo dos estrellas, acá sí, los datos empiezan a ser estructurados y legibles por las máquinas, eh, lo cual hace más fácil el agregar información, cruzarla, el, el operar un poco con ese dato. Para esta instancia ya es preciso usar XML, ¿sí? un, un metalenguaje que es, interpreta datos de diferentes lenguajes, pero también hay, hay otras opciones como las que, las que figuran aquí. En el caso de las tres estrellas ya hablamos de formato abierto, ¿sí? los datos no están encerrados en un software privativo, tienen las libertades anteriores, la licencia abierta, la estructuración y están a su vez en un formato abierto. No necesito adquirir ningún software para, para publicarlos. Eh, por supuesto que como consumidores uno tiene la posibilidad de manipularlos de cualquier manera y como infomediario resulta aún fácil de publicar, ¿sí? aunque bueno... Pues, a veces es necesario tener ciertas otras herramientas para publicarlos, para, extra, para sacarlos de, de la información en la, que están, en la que pueden estar encerrados y, y colocarlos en un, en un formato abierto, pero no obstante es, es mucho más provisorio que las dos otras instancias. En la cuarta instancia la situación mejora comparativamente porque ya empezamos a hablar de URL, ¿sí? de, los, de los estándares de la W3C con, con RDF. Entonces, los datos pueden ser compartidos en la red, ¿sí? E implican cierto contexto. Básicamente, como consumidor puedo alojar el material, eso quiere decir que posteriormente puedo hacer bookmarks, y se puede combinar información de otros datos, incluso por partes, porque en este nivel uno ya tiene granularidad. Como infomediario, en realidad, al tener el control granular, uno puede optimizar muchísimo el acceso de esos datos. Y la quinta instancia, que es como la mejor de todas, por así decirlo, eh, ya no solamente tenemos las, li las libertades y las ventajas anteriores, sino que tenemos datos enlazados. Los datos están linkeados entre sí, son datos de la web y no en la web. ¿sí? Ya son de la web, hay contexto. Eh, acá se puede mostrar, intercambiar, interconectar, hay efecto network, ¿sí? cada usuario se beneficia de que haya otro usuario. Porque al, al haber otro usuario, los datos, resultan más, los, los, los datos están relacionados y resultan más fáciles de, de descubrir y por ende más fáciles de ser aprovechados. Eh, bueno, por supuesto uno tiene que lidiar con cantidad de links rotos eh, y cultivar la paciencia con eso. Eh, hay que hacer una diferencia. Al haber hablado de la última instancia, tenemos que sí o sí hacer una diferencia mínima acerca de lo que es datos abiertos enlazados y simplemente datos enlazados. La web semántica está construida en RDF, ¿sí? pero el término datos enlazados en realidad no implica que los datos deban ser gratuitos, de libre disponibilidad o abiertos, como en Open Data. ¿Sí? Una empresa puede tener conjuntos de datos publicados, universos de datos linkeados, por supuesto construidos en RDF, pero están en una red privada. Entonces tenemos que tener muy en claro de hablar de datos abiertos enlazados. Ahí ya sabemos que... Eh, los usuarios pueden enlazarlos de, de diferentes fuentes, explorarlos, combinarlos y hacer todas las ventajas que el Open Data promueve en un entorno de contexto, ¿sí? en un entorno de web semántica. Por supuesto que esto nos va a permitir avanzar a, a un escalafón más de la web, a lo que tiene que ver con la relación entre los datos y a transformar la web en una web de datos. ¿Por qué es importante la reutilización de la información? Hay en realidad tres actores o tres sectores principales como para pensar la reutilización de la, de la información. El primero es la ciudadanía, por supuesto. En la ciudadanía podemos sintetizarlo de manera contundente y simple a la vez. Ve básicamente los tres principios principales del gobierno abierto concretados en actos. ¿sí? Eh, tiene acceso a la transparencia, a la disponibilidad de datos de manera masiva, a la colaboración, porque puede co-crear a partir de esos datos con el Estado o con, en la sociedad civil y luego a través del Estado. Y a la participación, porque el solo hecho de innovar y el solo hecho de eh, tener interés por utilizar datos implica participación pública, implica activismo cívico de algún modo. Y el otro principio es el de la igualdad, porque el, el igual acceso a los datos en, en, en una política de datos abiertos concreta en acto el principio de igualdad. Las empresas tienen en realidad algunas ventajas muy interesantes que tienen que ver con el agregado de valor económico, con la monetización de un activo informacional y con la posibilidad de desarrollo de servicios y aplicaciones. También pueden recolocarse con respecto a la competencia, ¿sí? con respecto a su posición relativa en, en su nicho de mercado. Y por supuesto es, también generan una externalidad positiva, que es la mayor cantidad de puestos de trabajo de gente que se dedique a esto. Las administraciones públicas tienen dos ventajas. Primero es la mayor porosidad con las personas, o sea, lograr que las sinergias con el activismo cívico eh, la hagan más abierta y a su vez se vean favorecidos por aplicaciones que se generen o por cualquier otra ingeniería de datos que se genere en esa interacción. Y por otro lado, al interior de la administración pública, los datos abiertos hacen sistemas más interoperables. Que eso no es otra cosa que la, co la colaboración, pero de las oficinas públicas en vez de las personas. Eh, y esto nos, de algún modo nos permite hacer el sistema de, de funcionamiento de la administración pública más eficiente y, y pasible de convertirse en un sistema complejo. ¿Cuál es la visión de datos abiertos en, en tu país? En este caso en mi país. Bueno, ha cambiado muchísimo en los últimos dos meses. Los cambios son muy recientes, así que la información todavía no es mucha. Pero ya sabemos que tenemos dos instrumentos. A partir del 10 de diciembre de 2015 se modificó la ley, el primero es la modificación de la ley de ministerios, en donde se estableció el Ministerio de Modernización a nivel nacional, que se replica a nivel provincial y con sus respectivas secretarías a nivel local. Y los dos instrumentos, uno legal y uno ejecutivo, son por un lado el plan de apertura de datos a través de un decreto el decreto 117 de 2016 eh, publicado en enero de 2016 y el plan de modernización del estado vamos al primero eh, el decreto 117 invoca y lo ha, y me detengo y presento esto de esta manera porque en realidad es de algún modo un, una suerte de reclamo retrospectivo para para para la situación que vivimos antes y, Fíjense, el decreto de, del Plan Nacional de Apertura de Datos invoca una cantidad de mecanismos legales que por supuesto estaban vigentes antes del 10 de diciembre de 2015, y que sin embargo no eran efectivos para nuestro país, para cualquier pedido eh, de acceso a la información pública. Eh, no obstante, ahora el decreto se hace eco de eso y reconoce el acceso a la información pública y la, la rendición de cuentas a través de la Constitución Nacional Argentina a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Convención de Naciones Unidas y la Interamericana contra la Corrupción y bueno y acá menciono a lo algo que dije recién la, la modificatoria acerca de la Ley de Ministerios donde se establece el Ministerio de Modernización como como eje como, encargado de, como autoridad de aplicación y como encargado de la asistencia técnica para implementar el, el, tanto el Plan Nacional de Datos como el Plan de Modernización. El decreto tiene dos cuestiones que me resultaron siempre determinantes. Desde la primera vez que los leí, eh, realmente me llaman la atención. Y por eso quiero ir bien casi literal así, eh, con, con respecto a lo que se plantea en la, en la presentación. Eh, el decreto menciona que la cartera se, en, dentro de la cartera de modernización se encuentra la política de gobierno abierto, lo menciona explícitamente, entendida como una medida que favorece a la gestión de datos, lo cual nos dice la concepción de gobierno abierto que tiene esta gestión, preservados di, digitalmente ministerios, secretarías, organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, extendido como un acti, entendido, perdón, perdón, entendidos como un activo cívico y gubernamental de carácter estratégico. Esto nos daría tela para hacer otro video, pero... Esas dos enunciaciones, de algún modo, desprenden de un montón de condiciones y de potencialidades para seguir trabajando a partir de este decreto en cuestiones de datos abiertos. ¿sí? Es un activo cívico el dato eh, y es un, un componente gubernamental de carácter estratégico. Ya está dando la importancia que puede llegar a tener un dato de acá a los próximos cuatro años de esta gestión. Y menciona explícitamente que sean publicados en forma proactiva, completa y oportuna. En, y por los canales, medios y formatos, bajo las licencias que lo faciliten. eso también son cuestiones importantes. Sobre todo porque recién las hablamos, ¿no? Que faciliten su ubicación, acceso, procesamiento, uso, reutilización y redistribución. Una mención novedosa es el reconocimiento del ingreso de la, de la Argentina desde 2002 en la Open Government Partnership. Eso figura en el cuerpo del decreto y me pareció una mención realmente novedosa. Eh, el decreto se propone el plan de apertura de datos. El plan de apertura de datos tiene dos instancias. Por un lado, el cronograma de publicación gradual de todos los datos producidos, almacenados o recopilados en medios digitales, no excluidos por normas específicas, con intervención de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Me olvidé en la presa y les pido disculpas, pero esto depende de la Oficina Anticorrupción. Eh, por ello se instruirá a ministerios, secretarías y objetivos desconcentrados y descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional para elaborar y presentar un, en un plazo no mayor, o sea en un plazo de hasta 180 días, desde el 12 de enero del 2016, que fue cuando se publicó el decreto en el boletín oficial, su plan de apertura de datos. Este debe detallar los activos de datos bajo la jurisdicción y tutela de cada una de esas oficinas públicas, junto a un cronograma de publicación, conforme a los lineamientos que dé el Ministerio de Modernización a posteriori. El Portal Nacional de Datos Públicos. Este es el segundo componente del decreto. El decreto establece 90 días para la implementación del Portal Nacional de Datos Públicos en donde figurará la estructura orgánica y la nómina de autoridades superiores del Poder Ejecutivo y la declaración jurada de cada uno de ellos, la nómina del personal contratado vigente, los escalafones y escalas salariales de los regímenes de empleo público, los créditos presupuestarios, las contrataciones en el sistema electrónico de contrataciones públicas, las solicitudes de acceso a la información y las audiencias de gestión de intereses. El segundo componente, el plan de modernización. Este plan fue presentado hace cosa de una semana, 10 días, no más. Entonces está muy, muy novito tenemos muy poca información todavía de esto. Lo que sí sabemos es que está integrado por cinco ejes. El plan de tecnología y gobierno digital, la concreción de una IA administración, la despapelización del Estado o de la administración pública. El plan de gobierno abierto e innovación pública, donde se inserta la órbita del portal, ¿sí? lo que recién charlamos, el portal nacional de datos abiertos y toda la política de datos abiertos. Fíjense que el Plan de Gobierno Abierto e Innovación Pública queda determinado por, los, por el Portal Nacional de Datos Abiertos. ¿sí? O sea, eso nos dice la, la importancia que va a tener en la política de gobierno abierto la, la política de datos abiertos. Eh, habla de una concepción de gobierno abierto basada en datos, eh, una concepción de gobierno abierto e informacional. El Plan de Desarrollo de Recursos Humanos, esto tiene que ver con la gestión de lo anterior, ¿sí? con, con la concreción de lo anterior y con la capacitación de empleados públicos para conocer esta, esta nueva dinámica. El plan de gestión por resultados y compromisos públicos, esto está abocado a la planificación de la gestión y al cumplimiento de, de los compromisos presumidos por el Estado, por los agentes del Estado. Y el plan, de estra el plan Estrategia de País Digital, este es un plan que se propone, por un lado, federalizar lo anterior, pero mi país tiene algunos problemas infraestructurales serios en cuestiones de servicios digitales, de dotación de Wi-Fi... Eh, así que hay requerimientos tecnológicos en los que hay que trabajar para que todo esto pueda funcionar de la manera más óptima y bueno, eso ha sido un poco todo les dejo ahí el, el contacto de, de la cátedra para que se conecten cuando quieran va, va a ser un gusto eh, responderles y mi contacto personal por cualquier que, cuestión vuelvo a agradecerles, estoy a disposición esta presentación y este video está a disposición de ustedes para que lo usen para lo que quieran eh, y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Eh. Hasta luego.